Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y disculpen si hoy sueno tan terrible es que me estoy muriendo de fiebre y así... Ayuda. Y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, regresos y mucho más, así que comencemos. Antes de comenzar, hablemos un poco de World of Warships, un videojuego completamente gratuito disponible para PC. El mismo tiene una temática de batalla naval e incluye más de 300 barcos de la historia naval mundial. Este es un juego súper detallado con efectos de cambios climático, personalización de barcos, upgrades y eventos. Ahora te preguntarás ¿qué tipos de barco puedo utilizar? Y la respuesta es que puedes escoger entre acorazados, cruceros, portaaviones y destructores. Cada uno con sus mecánicas y jugabilidad única. Así que si lo tuyo son videojuegos de guerra, estrategia y mucha acción, este es el ideal para ti. Incluso puedes crear ataques sorpresa, destruir los motores de barcos enemigos, manejar aviones de los portaaviones y realizar ataques aéreos. Y por si fuera poco, les traigo un código de promoción Vital Station 2020, que incluye muchos regalos que pueden obtener con solo registrarse, los cuales son 250 doblones, 3 días premium, el barco USS Charleston y un espacio en el puerto. Así que no lo dudes más, ve a descargarlo en el link que te dejaré en la descripción de este video completamente gratis. Para comenzar, tenemos lo que será una nueva plataforma de streaming, y esta es de la NBC que se llamará Peacock. La misma estará disponible a partir del 15 de julio y se podrá optar por una versión gratuita con publicidad. Incluirá series como La Ley y el Orden, Chicago o The Office, y exclusivas como Rápidos y Furiosos 9 y Jurassic World 3. Además de esto, gracias a Universal Dreamworks Animation e Illumination Entertainment, Peacock tendrá acceso a Trolls World Tour de Boss Baby 2 de Crew 2 y la nueva adaptación animada de la novela gráfica Cleopatra in Space. ¿Y tú le darías una oportunidad a esta nueva plataforma? Entre otras noticias, como parte de los recientes acuerdos entre Nickelodeon con Netflix, llega a la plataforma de streaming Glitch Text una nueva serie animada creada por Dan Milano y Eric Robles, a quien recordarán de la serie Fanboy y Chum Chum. Inicialmente, la serie se encontraba programada para debutar en 2018 por Nickelodeon, pero al solo estar disponible un pequeño adelanto, se sospechaba su cancelación. Al contrario de esto, la serie continuó su producción y por fin veremos esta nueva serie el día 21 de febrero. ¿Le darás una oportunidad? Entre otras noticias, Scissor 7 se convierte en la primera serie animada china en debutar como original de Netflix. La serie Scissor 7 de AHA Entertainment que fue recientemente adquirida por la plataforma se lanzó en la plataforma de transmisión. Esta es una serie de comedia irreverente, donde nuestro protagonista busca recuperar su memoria y queda atrapado en una lucha entre facciones enfrentadas. Netflix ha recogido animación china en el pasado, pagando Notablemente 30 millones de dólares por la película Next Hem Y este año lanzará Over the Moon de Glyn King Continuando con las noticias, Disney traerá de regreso una clásica historia animada, presentando una nueva versión live-action de Bambi. Otros clásicos que se encuentran en producción de La Casa del Ratón serían Pinocho, Mulan el próximo 27 de marzo, Cruella que será el día 23 de diciembre, La Sirenita y la anteriormente anunciada nueva versión de Peter Pan y Wendy. Continuando con las noticias, la plataforma de streaming estrenará un episodio interactivo de la serie animada Carmen Sandiego. Él mismo llevará por nombre Carmen Sandiego Robar o No Robar. Estará disponible el día 10 de marzo y los espectadores tendrán que ayudar a Carmen a salvar a Ivy y a Zack, justo cuando vile los capture durante un atraco en Shanghai. Si no conoces este formato, un episodio interactivo es donde el usuario puede escoger distintos escenarios, que cambiarían por completo el transcurso de la historia. Netflix ya lo ha realizado anteriormente en películas. Como Black Mirror Vander Nash. ¿Será este episodio una antesala para una tercera temporada? Y hablando de estrenos, ya tenemos disponible la segunda temporada de Mars 9009 en Adult Swim. La cita es el domingo 23 de febrero a la medianoche. En esta nueva temporada, el equipo lucha contra nuevos enemigos mientras se abren camino hasta la cima. Producida por Tid Mouse, la serie animada está protagonizada por Natasha Lyon, a quien recordarán The Orange is the New Black. Si deseas ponerte al día con la primera temporada, puedes verla a través de adultswim.com. Entre otras noticias, finalmente Cartoon Network presentó un avance completo de Thundercats Draw un reboot de la serie original de 1985. En este avance nos hacen una pequeña presentación de los protagonistas de esta historia, quienes aterrizan en la Tierra luego de que Tondera fuera destruida. Para este momento ya fue filtrado en Cartoon Network App de Estados Unidos su primer episodio llamado Exodus, por lo que su estreno en televisión se encuentra para hoy 22 de febrero. Jay. Entre otras noticias, Avatar la leyenda de Anne cumple 15 años. Y en esta oportunidad Nickelodeon y los creadores lo celebran lanzando al mercado Avatar The Last Art Bender Collection Steelbook Este es un material de edición limitada que recopila todas las temporadas junto con arte nuevo que todo fanático debería tener Este Steelbook fue puesto en venta oficialmente el 18 de febrero en Amazon y solo se venderán 20.000 unidades Continuando con las noticias, hablemos un poco del spin-off de los picapiedras llamado Jabadaba Dinosaurs. En este nuevo proyecto animado, los protagonistas serán Peebles y Bam Bam junto con su mascota Dino, quienes deciden ir hacia la naturaleza a espaldas de sus padres, para vivir nuevas aventuras ayudando a nuevos amigos y enfrentando nuevos enemigos. Esta serie realizó su debut el 3 de febrero únicamente a través de Boomerang UK, Continuando con las noticias, tenemos una actualización del progreso de Bean Poppycat originalmente bien Puppycat lazy space se tenía programada para estrenarse en el pasado año 2019 contando con un pequeño video promocional pero el tiempo pasó y no se supo mucho más pero ahora contamos con un poco más de información sobre cuál será su futuro según frederator la producción de estos nuevos episodios culminó en el mes de diciembre pero se encuentran buscando un hogar para transmitirlo esto nos hace suponer que los mismos no se transmitidos en YouTube, sino que se encontrarán en una plataforma de streaming, que probablemente sea Amazon Prime Video ya que allí se encuentra Brave Squares y Constant Quest. Algunas de las cosas que explorarán estos nuevos episodios será por supuesto más trabajos temporales, un poco del pasado de Poppy Cat y sabremos más de lo que pasará con Deckard ya que asistirá a la escuela de cocina. Por el momento eso es todo lo que sabemos pero no se preocupen que cualquier novedad se los haré saber a ver Continuando con las noticias, Amazon Prime Video hizo un par de emocionantes anuncios de series animadas para adultos. La comedia Fairfax recibió una orden de dos temporadas. Sus creadores la describen como una carta de amor para los niños de hoy en día. Mientras que la serie The Hospital, creado por Sikoro Dunlap, productor consultor en Big Mouth se centra en dos brillantes doctoras de origen extraterrestre que se especializan en enfermedades raras de ciencia. Ficción. Entre otras noticias, Cartoon Network Latinoamérica presenta las novedades que ha preparado para el mes de febrero. Para los días de carnaval se tiene planificado la emisión de los mejores episodios de Escandalosos, El Hermano de Llorel, Steven Universe, Clares, Ninjin, Manzani y Cebollín, el reboot de Las Chicas Superpoderosas, Mao Mao, Heroes of Pure Heart. El Mundo de Craig, Hora de Aventura y Oswaldo. Dicho especial tendrá lugar este sábado 22 de febrero hasta el sábado 1 de marzo. Entre otras noticias, Nickelodeon acaba de confirmar la salida de una nueva película live action desde The Loud House. Por el momento, la información que manejamos es poca, pero te contaré todo lo que se sabe hasta el momento. Primero se sabe que se llamará The Loud House una Navidad muy ruidosa, aunque esto será un nombre provisional que podría cambiar durante la producción. También sabemos que aquí Lincoln Loud está preparándose para la mejor Navidad, solo para descubrir que la mayoría de sus 10 hermanas tienen planes para estar en otro lugar, por lo que Lincoln y Clyde deberán sabotear sus planes y preservar las tradiciones navideñas. Para este momento ya se encuentran buscando el casting, y se tiene previsto su estreno para el cuarto trimestre de este año cercano a las fechas navideñas. Continuando con las noticias, Los Jóvenes Titanes en Acción versus Los Jóvenes Titanes se estrena en marzo por Cartoon Network. Si anteriormente no pudiste ver este especial que se estrenó en Blu-ray, pues esta es tu oportunidad de ver este enfrentamiento. Les recuerdo que dentro de su sinopsis tenemos que, cuando se encuentran los titanes actuales con los titanes de la serie clásica, terminan enfrentados entre sí, hasta que los Trigon de ambas versiones forman una alianza para un fin en común por lo que los dos equipos de superhéroes tendrán que unirse para corregir la línea de tiempo y salvar el universo. El especial será emitido el sábado 14 de marzo a las 17 horas con repetición a las 23 horas. Para terminar, tenemos noticia de último momento. Y es que Steven Universe Future regresará con nuevos episodios. Y no solo eso, parece que esta saga llegará a su final. Este próximo 6 de marzo regresará este arco con 10 nuevos episodios. Y esta transmisión culminará el día 27 de marzo con un especial dividido en 4 partes. La creadora Rebecca Sugar declaró, que aunque nuestra serie epílogo está llegando a su fin, confía en que como nosotros, los personajes siempre crecerán, cambiarán y se apoyarán mutuamente. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por ver el show. Así que todo indica que en efecto pronto veremos el final de Steven Universe. ¿Y tú, qué esperas ver en estos últimos episodios?